Hola, eh, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Claudio Ruiz. Eh, yo soy el director de la ONG Derechos Digitales, que es una organización chilena eh, no gubernamental, sin fin de lucro, que tiene como misión la defensa, la promoción y el desarrollo de los derechos humanos en Internet. Eh, quiero agradecer la invitación para poder estar hoy día con ustedes y conversar respecto de eh, la neutralidad de la red, eh, que es un tema que, como intentaré explicar, es, tiene muchas implicancias y tiene muchas aristas que eh, se conectan de alguna forma con el tipo de trabajo que hemos hecho en Derechos Digitales, eh, que orgullosamente dirijo, y que tienen que ver básicamente con fórmulas legales o con principios que de alguna manera afectan el ejercicio de derechos fundamentales en Internet. ¿no? Eh, de alguna forma lo que voy a intentar eh, explicar o lo que voy a intentar conversar con ustedes a lo largo de estos minutos va a ser... Y tratar de entender ¿no? en qué consiste este, esta idea de neutralidad, de neutralidad de la red y de qué manera una regulación contraria a la neutralidad de la red o si no contraria eh, débil respecto, respecto de, de la neutralidad de la red puede tener efectos perniciosos y muy graves para el ejercicio de derechos y garantías constitucionales en Internet. Una de las primeras problemáticas que tiene eh, conversar respecto de la neutralidad de la, neutralidad de la red, digo, tiene que ver con su dificultad para definir, ¿no? Es muy difícil poder definir eh, en qué consiste eh, esta idea de neutralidad, de neutralidad de la red. Y es difícil de definir no solamente porque eh, eh, existen muchos problemas vinculados con su carácter técnico, ¿no? Sino que muchas, los, las principales dificultades de eh, este concepto de neutralidad de la red están dadas porque la neutralidad de la red significa cosas diferentes para los actores que están involucrados, ¿no? Neutralidad de la red significa una cosa para los activistas, significa otra cosa para los ISP, y significan cosas diferentes también para los prestadores de contenido. Y esa es una primera dificultad, como ustedes pueden imaginarse. Pero si quisiéramos definir de manera más o menos general, o de una forma en que pudiésemos agrupar buena parte de los esfuerzos, ¿no? o de los actores que han puesto esfuerzo en, eh, en establecer digamos, un marco de acción respecto, respecto de esta idea de neutralidad, es que esta idea de neutralidad tiene que ver con que el tráfico, de alguna forma, el tráfico que circula a través de Internet, debe ser tratado de la misma forma, sin importar su origen ni su destino. Es lo que se denomina en términos regulatorios principio de eh, principio end-to-end, -end, o un principio en el cual eh, el, quien, el intermediario, que está entre medio de las dos comunicaciones, de los dos puntos de conexión, no debería tener mucha implicancia respecto de la forma en la cual los paquetes de información fluyen de un lugar al otro. Visto o, ent o entendido de esta forma, el principio de neutralidad de la red eh, está estrechamente vinculado con la idea de no discriminación respecto del contenido. Hay una relación estrecha entre, entre tener un, un sistema que, que de alguna forma establezca una red neutral con una red que no discrimina respecto al contenido eh, que circula a través de Internet. Para efectos de, de graficar cómo esta idea o la importancia de la idea de neutralidad, probablemente el mejor ejemplo eh, tiene que ver con la red eléctrica, eh, a la red sobre la cual nosotros conectamos nuestros implementos electrónicos, nos cargamos nuestros celulares, nuestros computadores, eh, conectamos las lámparas, el refrigerador, etc. Desde el punto de vista de arquitectura de la red eléctrica, eh, uno podría, determin, uno podría eh, eh, ilustrarla con que la arquitectura de esta red eléctrica es una arquitectura completamente neutral en el sentido en el que, en términos generales, la construcción ¿no? de esta red eh, no discrimina respecto de si es que en ese enchufe que se encuentra en la... En la o esa toma eh, que se encuentra en la pared Enchufamos, digamos, o conectamos un computador para poder ser cargado, un celular para poder ser cargado, un tablet, una lámpara, un refrigerador, un televisor, digamos, un DVD o lo que sea, dado que por eh, arquitectura, por construcción, está eh, hecho para efectos de que nosotros podamos conectar en general cualquier tipo de implemento eléctrico a ella. No, no importa lo que enchufemos ¿no? a esta toma de electricidad eh, porque va a funcionar de la misma forma. Eh, si se tratara de algún otro tipo, digamos, de implemento eléctrico. Entonces, esta es la forma en la cual se ha dado eh, el carácter neutral de, la, de, la, de esta red eléctrica, como ejemplo, les decía recién, eh, ha permitido la innovación ¿no? de eh, este pequeño mercado y ha permitido también ampliar el mercado, digamos, de eh, implementos tecnológicos que eh, de alguna forma se benefician con este carácter neutro de las tomas de red eh, eléctrica. Para efectos de ilustrar también la importancia de la neutralidad de la red, creo que es importante también eh, hablar respecto de ejemplos que permiten ilustrar de qué forma se configura eh, aquellas cosas que van en contra de la neutralidad de la red, para efectos de poder resolver ¿cierto? este problema de la definición que les comentaba en un principio. Y hay al menos, diría yo, tres formas o tres ejemplos que son más o menos eh, recurrentes que nos permiten ilustrar ¿no? eh, prácticas contrarias a la neutralidad de la red. En primer lugar, es probablemente el ejemplo más clásico, que eh, es el bloqueo de ciertos contenidos o el bloqueo de ciertos puertos eh, en nuestras conexiones a Internet. Usualmente, nuestros y lamentablemente, nuestros prestadores de servicio a Internet suelen eh, realizar este tipo de actividades, es decir, bloqueo de contenidos o bloqueo de puertos, eh, que permiten o que impiden de alguna forma poder gozar de una conexión a internet de acuerdo a lo que nosotros hemos contratado que se conecta con, el tercer, con la tercera idea que les voy a comentar eh, en un par de minutos más eh, así por ejemplo muchas veces eh, las compañías de telecomunicaciones bloquean el puerto 21 por ejemplo por razones de seguridad lo que impide que podamos enviarse estos correos electrónicos desde cuentas que eh, no sean las cuentas autorizadas por el prestador de servicio a internet o los ejemplos más, más graves es que a través de ciertos, eh, ciertas prácticas ¿no? y ciertos, eh, bajo ciertos digamos, supuestos, ¿no? muchas veces los prestadores de servicio de internet, si bien sean ellos mismos sean, o sean terceros facilitados a través de sus propias prácticas, eh, bloquean ciertos contenidos eh, y que impiden eh, poder ser visualizados por sus usuarios. Eh, hay varios ejemplos eh, respecto de esto vinculados esencialmente con la, eh, a la lucha contra la piratería. Eh, hay un, eh, un buen grupo de prestadores de servicio internet, por ejemplo en Inglaterra que impiden a sus usuarios o a sus clientes poder vis visitar la página de, de Pirate Bay eh, al considerarla, digamos, un sitio eh, ilícito para las leyes británicas Un segundo ejemplo eh, contrario a la neutralidad, o un segundo ejemplo que nos permite ilustrar prácticas contrarias a la neutralidad de la red, eh, es la priorización de contenido ¿no? eh, que este es como probablemente un ejemplo que cae de cajón, si es que nosotros eh, utilizamos la definición que les propuse en un principio de neutralidad de la red, ¿no? esta idea de no eh, discriminación. Eh, y la priorización de contenidos está estrechamente vinculada con algo que les voy a comentar en un par de minutos, de minutos más, que es el origen de esta discusión respecto de la neutralidad de la red, eh, en términos tales de la configuración de un mercado muy particular, digamos, es eh, que los prestadores de servicio de internet también se transforman en prestadores de contenido. Y en ese sentido, los prestadores de servicio de internet se encuentran tentados muchas veces a ofrecer mejores condiciones de acceso y de velocidad a aquellos contenidos que les pertenecen en detrimento de los contenidos de eh, la competencia. ¿no? Eh, así, por ejemplo, un ISP, digamos, meramente ejemplar, podría ofrecer mejores eh, velocidades para la visualización de videos de YouTube eh, como un servicio premium, digamos, para sus propios... Eh, eh, usuarios o sus propios clientes, eh, a diferencia de lo que podría ser otro, el prestador de servicios de Internet de la competencia, por ejemplo. Un tercer, un tercer, eh, un tercer ejemplo contrario, a la, transparencia, perdón, contrario a, la, a la neutralidad de la red, ¿no? o que nosotros podríamos denominar también como un ejemplo eh, contrario a la neutralidad de la red, es eh, aquel vinculado a la transparencia. A la transparencia entendida entre eh, la existencia de información adecuada y relevante entre el prestador de servicios de Internet, por una parte, y el cliente, por la otra. Eh, muchas veces sucede que contratamos eh, in, conexiones a Internet, sea en casa, sea en empresa, sea en móvil, en que eh, las empresas se comprometen a ofrecernos determinada, determinada cantidad de megas, por ejemplo, de velocidad, eh, y por razones de prioridad de servicio, o algunas otras. Eh, el prestador de servicio de Internet no cumple con esas condiciones. ¿no? Entonces es un problema vinculado con la transparencia, de alguna forma, entre eh, esa, el, los servicios que se prometen, digamos, los que uno contrata como cliente eh, y aquellos que son efectivamente ofrecidos Y una segunda, una segunda eh, eh, digamos, eh, conexión con este tercer ejemplo, digamos, contrario, de prácticas contrarias a la neutralidad. Eh, son aquellas vinculadas con la latencia, ¿no? aquellas vinculadas con, el, con la utilización de internet para efectos de poder jugar en línea o algún otro tipo de, eh, de actividades que requieren, no solamente velocidad, sino que también latencia en las conexiones de internet. Muchas veces, eh, de manera artificial, los prestadores de servicio de internet establecen eh, condiciones, digamos, de velocidad y latencia que son menores a las ofrecidas en los planes eh, de manera efectiva. Eh, y otro, otro tema importante, creo yo, para efectos de poder enmarcar la discusión respecto de la neutralidad de la red es que muchas veces la neutralidad de la red está eh, explicada o, se, eh, o, o más bien se discute eh, desde, la, desde la óptica, digamos, de eh, ser un problema de competencia, ¿no? un problema de libre competencia en general. ¿no? Eh, y de hecho esta idea de enmarcar en la discusión respecto de la neutralidad de la red desde la óptica de la competencia eh, es correcta en el sentido de que muchas veces los casos judiciales o los casos judiciales más recurrentes respecto a la neutralidad precisamente están vinculados eh, estrechamente a problemas de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? donde prestadores de servicio de internet eh, bloquean ciertos puertos, bloquean ciertos servicios eh, para efectos de inhibir la competencia de otros actores. Pero la verdad de las cosas es que eh, la, la, una de las ideas que yo quiero poner sobre la mesa en esta conversación tiene que ver con que la neutralidad de la red no es solamente un problema de competencia. Eh, es un problema de competencia, por cierto, pero fundamentalmente es un problema de derechos, ¿no? Es un problema de arquitectura legal eh, de Internet que afecta de manera directa no solamente la competencia, sino que fundamentalmente afecta el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, ¿no? Eh, en el entendido de que Internet es una plataforma que permite no solamente eh, poder intercambiar información, sino que también ejercer estos derechos. Entonces, cuando... No existe un principio de neutralidad robusto, al menos. Eh, es muy difícil poder, digamos, establecer eh, garantías, eh, digamos, propiamente tales para el ejercicio de derechos fundamentales. Parte importante del punto de partida de la discusión o de la importancia de la discusión respecto de la, de la neutralidad de la red está dada por la conformación eh, de mercado. ¿no? Yo le decía hace un rato atrás que... Eh, muchas veces se marca la discusión de la, de la neutralidad de la red en un problema meramente de competencia eh, y claro, eh, lo que sucede es que muchas veces, eh, y particularmente en los últimos, hace unos 10-15 años atrás había un proceso de, de, de, de integración eh, de mercados entre prestadores de servicio internet por una parte y prestadores de contenido por la otra lo que, lo, que, lo que supone, en definitiva, que hoy día los prestadores de servicio Internet no solamente prestan servicios de conectividad, sino que también son productores de contenido, ¿no? son generadores de contenido. Y por tanto, eh, de alguna forma, existe, una, una, eh, ah, existe la posibilidad, ¿no? y muchas veces los prestadores de servicio lo vislumbran incluso como un modelo de negocio, eh, de poder ofrecer mejores condiciones de acceso y mejores condiciones, digamos, de conectividad eh, para ciertos contenidos que les pertenecen en, el, en detrimento de los contenidos de la competencia. Entonces, la integración vertical entre prestadores de servicios de Internet por una parte y prestadores de contenido es probablemente el, punto, el puntapié inicial o el punto de partida de la discusión respecto de la importancia de tener un mecanismo, o sea, legal, sea, digamos, de otro tipo, que asegure a los ciudadanos, eh, eh, digamos, un, tener un, un, digamos, un modelo fuerte de neutralidad de la red. Eh, un, la discusión respecto de la neutralidad también muchas veces se, eh, se intenta ilustrar respecto de una gran discusión o una gran eh, eh, lucha entre, por un lado, los, pre los prestadores de servicio a internet, o los ISP, eh, y otro tipo de empresas ¿no? eh, vinculadas básicamente con los prestadores de contenido con Google, entre otros ¿no? eh, y esto ha supuesto enmarcar eh, la discusión de alguna forma, entre, de una forma más bien eh, eh, simplista diría yo entre aquellos que no quieren ningún tipo de regulación ¿no? y aquellos que, eh, estable, de, de aquellos que determinan que es importante ¿no? establecer un modelo digamos, de regulación eh, de la internet donde se establezca de manera clara y legal digamos, la, la importancia de los prestadores de, los prestadores de servicios internet digo, eh, de respetar este principio de neutralidad de la red. Pero creo yo que uno de los principales desafíos que tiene el regulador eh, y no solamente respecto a estos temas sino que en general respecto a temas vinculados con derecho y eh, con, con, perdón, con tecnología es que la necesidad de regular, por ejemplo, la, por ejemplo, la neutralidad de la red se ve afectada muchas veces por la lentitud ¿no? eh, o por la o por la velocidad que tienen los procesos regulatorios, a diferencia de lo que sucede con eh, la velocidad de las prácticas. ¿no? Entonces, muchas veces la lentitud en la implementación de ciertas respuestas legales eh, problematiza más que eh, resuelve eh, problemas vinculados digamos, con las nuevas tecnologías. Y hay un montón de ejemplos respecto a esto, pero sin ir más lejos, eh, en el caso chileno, eh, por ejemplo, uno podría hacer como una conexión entre la Digital Millennium Copyright Act que data del año 1998 en Estados Unidos eh, la vigencia del Tratado de Libre de Comercio entre Chile y Estados Unidos que hace eh, efectiva ¿no? de alguna forma muchas de, la, de, la, de las normas que están en la DMCA americana al modelo chileno luego de la firma de TLC el año 2004 eh, y la vigencia de la ley eh, 20.435 que es una de las leyes que eh, hace efectiva la implementación de este tratado que data del año, del año 2010 entonces, hay procesos como este, que eh, tardan, digamos, más de 10 años, 12 años en este caso, eh, en ser implementados eh, a nivel normativo local. Entonces, lo pongo como un ejemplo eh, mediante el cual permite ilustrar, digamos, la eh, velocidad a la que avanza el cambio normativo versus la velocidad eh, lo, a lo que, al que avanza, digamos, el cambio en la técnica o en la tecnología. ¿no? Eh, y los problemas, es que, los problemas que desde el punto de vista de la implementación normativa ha enfrentado la neutralidad de la red o los esfuerzos que ha habido para efectos de poder establecer legalmente al menos el principio de neutralidad de la red es que son varios, digamos, y tienen distintos orígenes, pero uno podría resumirlos básicamente en el desconocimiento del legislador muchas veces de asuntos técnicos y que requieren de la, de la asistencia de eh, de grupos, digamos, eh, avanzados que digamos, desde las universidades desde grupos, digamos, técnicos de trabajo entre otros, que permitan ilustrar también cuáles son las problemáticas de fondo que están en discusión y que esto no es solamente una cuestión, digamos, meramente discursiva sino que también tiene efectos eh, muy importantes desde el punto de vista de la técnica eh, la lentitud de la implementación es otro de los problemas, como les hacía mención hace dos segundos atrás eh, que eh, enfrenta ¿no? esta idea de neutralidad eh, y yo diría además eh, un tercer problema que tiene que ver con eh, la falta de participación ciudadana muchas veces, ¿no? o el establecimiento de mecanismos, y estoy hablando básicamente de la región, ¿no? eh, la, la falta de, de mecanismos legales que favorezcan eh, la participación ciudadana en la toma de decisiones como esta, eh, y, una y la necesidad de tener una regulación que de alguna forma responda también a estas prácticas y que responda a estos requerimientos que vienen desde la sociedad civil, y que muchas veces no existen mecanismos legales para efectos de poder conectar esos requerimientos con eh, el ejercicio legislativo. Entonces, eh, la, la neutralidad de la red, o la, la, la neutralidad de internet como una apuesta legislativa, o como una apuesta normativa, de alguna forma pretende, eh, pretende eh, salvaguardar, eh, el principio eh, original del diseño de Internet como, pues, como una idea neutral o como una idea en la cual no existe priorización ¿no? Entre, entre, digamos, paquetes, entre el origen del paquete y la recepción de un paquete final. Eh, ahora, cuando un legislador, ¿no? cuando, cuando, eh, cuando el legislador, el legislador eh, enfrenta este desafío de regular la, la neutralidad de la red, eh, y de hecho en casos como Chile, digamos, decide hacerlo, ¿no? Eh, básicamente hay una. Hay, el legislador también reconoce, eh, eh, al, al reconocer normativamente la neutralidad de la red, también está haciendo una decisión política respecto del rol de Internet en la sociedad. Eh, muchas veces las dificultades que nos encontramos con eh, legisladores que intentan eh, hacer frente a las problemáticas vinculadas con las nuevas tecnologías, no es solamente el desconocimiento, sino que tiene que ver también con eh, la falta, digamos, de eh, conexión respecto del rol que tiene también Internet, no solamente como, eh, digamos, un elemento eh, de información o un elemento de acceso, sino que también con su dimensión de plataforma para el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, vinculado con esta idea, eh, uno podría decir que hay al menos tres, eh, digamos, razones por las cuales importa mucho tener un mecanismo eh, legal eh, eh, que sea exigible. ¿no? a los prestadores de servicio internet y a los prestadores de contenido respecto de la importancia de la de la neutralidad de la red como principio eh, yo diría en primer lugar porque de este principio se decanta